Roll. Congelación? Sí, señor Cero. ¿Por qué tuve que meterme en el negocio de la coco congelación? Oh. Compañía de refrigeración Cero. ¿Es esta la compañía de química y refrigeración Cero? Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Algunas personas han estado pescando resfriados por estos lados. ¿Le molestaría si le tomo la temperatura? Para nada. Cielo santo, está que arde en fiebre Pero yo sé cómo bajarle la temperatura hasta cero <risa> Hermanas, te cargo de la puerta ahora No me des órdenes, yo me haré cargo de la puerta solo porque quiero Vamos <risa> Vamos ahora ¡Alto! ¿Qué están haciendo aquí? Solo pasamos por aquí para escapar de la tormenta. ¡No hay ninguna tormenta! ¡Ahora hay una tormenta! ¡Ah! Gracias, señorita Pepe ah. ¿Oh? ¡Ustedes no pueden estar aquí! ¡Oh, ¡Guardias! Me temo que acaban de pescar un resfriado y no podrán ayudarte ¿Qué, qué, qué, qué quieren de mí? Solo queremos tu nueva tecnología de supercongelación. Pe, pe, pe, pero eso es imposible Oh, creo que nos darás lo que queremos, cero A menos que prefieras que te convirtamos en una cubeta de hielo. Bueno, Muy bien, haré lo que ustedes dicen. Aisman llamando al Dr. Willy, el señor Cero ha aceptado nuestras exigencias. Bien, reúnanse con nosotros en el punto acordado en 15 minutos. ¡Megaman! Quiero presentarte a Bobby, Ramón y Janet. Ellos son los estudiantes de los que te había hablado. ¡Hola! Mm -hmm. oh. No es la manera de demostrar su agradecimiento. No estamos aquí para buscar problemas. Queremos que ustedes tres se conviertan en mejores estudiantes y ciudadanos. ¡Lo menos que pueden hacer es intentar! ¿Y qué saben ustedes de nuestros problemas, ah? ¿eh? Sí, ustedes solamente son unos robots. No tienen que vérselas con la vida real, porque todo lo que hacen ya está programado. ¿Qué es lo primero en nuestra agenda, La Paul? directora sugirió que ayudemos a la comunidad plantando árboles. Suena fabuloso. ¿Qué tal si después ayudamos a algunas ancianitas a cruzar la calle? <risa> Oye, paremos en la pizza eléctrica y bailemos. ¡Claro que sí! ¡Luego de plantar algunos árboles! ¡Nos llama el Dr. Light! ¡Megaman! Los robots de Willy han sido vistos en la compañía de refrigeración cero. ¡Estoy en camino! Plantaremos árboles más tarde, ¿de acuerdo? Oh cielos, me siento tan decepcionado. ¡Sujétense! Los demás llegarán en cualquier momento. Pues ya han llegado. ¡Bajen la manguera de succión! Bien. Ah. Comienza a bombear cabeza de aire. Lo que tú digas, cerebro de hielo. Ese dirigible tiene capacidad de 10 millones de galones de nitrógeno líquido. Con la fórmula de supercongelación del señor Cero, el doctor Willy me convertirá en el sujeto más helado del mundo. Oh, ¡Lo sé! Cortocircuitos. Willy y sus robots atacan la planta de refrigeración Cero. ¡Roll, vigila a los chicos! ¡Pero mira, ¿A qué crees que soy? ¿Acaso una niñera? ¡Roll, no los pierdas de vista! Muchachos, echemos un vistazo a este lugar. <arel en voz> <¡Regresan !mumbles> Siento mucho interrumpir su pequeño crimen, pero están atrapados. Eso es lo que tú crees, Megalento. Uh -huh. Rock and roll, Mega Man. You're really smoking, dude. <laughs> What do you want, sis? I'm one of your biggest fans, Airman. And here it is! <laughs> And I'm even a bigger fan of yours, kid. Now blow! Cut it off, you mutt! You're rattling my ribbon! Now, roll over, Pooch. Uh, let me help you. Forget about Mega Man. Just wrap it up down there and let's get moving. Está lleno. Vámonos ahora. No tan rápido, robotontos. <sighs> ¡Hey! ¡Mis pies se congelaron! ¡Me encargaré de ese bocón robot azul! ¡Mega Man! ¡Oh, no! Mega Man will be right back after these messages. entras bien? Sí, y no gracias a ellos. Esto no es un juego de video. Esos robots son muy malos. No es nuestro problema. Sí, a nosotros nos remunerarán el día sea que tú ganes o pierdas. Esos chicos tienen una mala actitud. Dímelo a mí. de tener al doctor Willy. Confío en que ustedes regresen a la escuela. Sí, dado por hecho. Todo mundo afuera. Bienvenidos al casquete polar, caballeros. Es hora de poner en acción el más grande de mis planes. ¿Dónde está nuestro tembloroso amigo? Aquí está, todo. Está bien, señor Cero. También trajimos su equipo de laboratorio. Llegó la hora de poner a prueba su tecnología de supercongelación. ¿Qué pasará si me niego? Entonces te convertiremos en una paleta. No. ¿Ah? Comen. ¡Charente seguida. Está funcionando, pero ¿por qué querrían hacer hielo en el P-P-P-P-P-Polo norte? ¡Oh! No solo estoy haciendo hielo, señor Cero, Con su tecnología de supercongelación y ayudado por el ventilador de tornados de Herman, ha recomenzado una nueva edad del hielo. Congelaré las ciudades más grandes del mundo. Perseguiré a sus líderes y los reemplazaré con mis propios robots. ¿Estás... loco? ¡No! Estoy f -f -f feliz de que estés aquí para ayudarme. ¡Comiencen el proceso! ¡Es mi plan! ¡Yo lo haré! Willy dijo que yo lo hiciera. ¡Ve a soplar tu palabrería a otra parte! ¡Tu método es demasiado lento! Yo puedo doblar la velocidad para crear el glaciar. Buen trabajo, herman. He creado un nuevo glaciar. No es justo, Doctor Willy. ¿Eh? Se suponía que yo crearía el glaciar y no el cara de ventilador. Vamos, Iceman. No hay tiempo para las riñas. Tenemos cosas más importantes que hacer. <risa> ¡Venga, mira! ¡Qué glacial! ¡Willy está utilizando el nitrógeno para aumentar su poder! ¡Sujétate! ¡Oh! ¡Es Mega Man! ¡Yo lo no detendré! ¡No te molestes! ¡Veamos cómo trata de detener 10 millones de toneladas de hielo! Ayuden con la evacuación. Yo trataré de detener el glaciar. ¡Muy bien! Quizás nos ayude un poco de poder plasmático. ¡Venga! Atrapó. ¡Mi hermanito convertido en un cubo de hielo! <risa> ¡Hasta ahí llegó el salvador de la ciudad! ¡Ahora olvídense de Mega Man! ¡Tenemos objetivos más importantes! ¡Ahí está! ¡Tenemos que sacarlo, Ross. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ten cuidado! ¿Quieres? siento. Buen intento, Ross. Ay, mis circuitos se están congelando. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Como media hora. No hay manera de detener esto sin la ayuda del Dr. Light. Tenemos que regresar al laboratorio. ¡Ross, proyectil ahora! But I can, Mega. But stopping a glacier isn't going to be easy. If we can do it at all. We've got to. Dr. Light, this is robot civil defense. The glacier's at the city limit. We're evacuating them. The... He's been frozen into the glacier. This is Dr. a to all city officials. Be replacing all personnel with my own robots. You have to evacuate with the civilians and turn over the city to me. Stay tuned. We'll be right back after these messages. My colleague, Dr. Light, isn't going to get in our way. Will do. So long, hard. What's the problem, old man? Look! Our oh, high school's been frozen! Oh, let's beat it before it gets us! No use. There's no chemical compound that will evaporate the ice. Mega Man! Oh, we're glad to see you. There's a humongous wall of ice out there. You were right, Mega Man. What those bad bots are doing is no laughing matter. Yeah, and we saw Ice Man heading this way, probably to turn us into ice cubes. If only I had another chance! I'd freeze that Ice Man dude right out of the picture. Wait! Maybe we can freeze Ice Man out of the picture. I think I know how to stop the glacier. Here he comes! It's a good thing Dr. Light's got everything under control. Hold it! What's this about Dr. Light having everything under control? I don't know what you're talking about, dude. No? Well, maybe something cold will refresh your memory. The next one will really chill you out. Okay, okay. Oh, don't freeze us. We'll tell you. Dr. Light's building a spy camera. He's gonna send it up to Wiley's blip and find out his weak spot. We'll see about that. Welding laser. It's done. And now you're done. Mega! Hippie, go! Now to finish you off. ¡Pero no olvido algo, Dr. Willy! Él no puede escucharte. Esa es la imagen de mi cámara de espionaje en Pipi. Debió llegar al dirigible del Dr. Willy. Estoy preocupado por Iceman. Ahora que ha destruido a Mega Man, se ha vuelto muy poderoso. Tienes razón, Herman. Tiene que ser detenido. Lo sabía. El Dr. Willy planea reemplazarme por Herman. ¡Pero no lo permitiré! ¡Con tu ayuda lo detendré! Están listos. ¿Estás seguro que sabes lo que haces? ¡Claro que sí! ¡Atrás! ¡Robots de hielo! ¡Cobren vida! ¡Prepárense para atacar al Dr. Willy y sus robots fascinerosos! te fue, amigo de Azul? Cayó directo en nuestra trampa. Sí, Pipi nunca voló hacia el dirigible del doctor Willy. Y estos duplicados que hice del doctor Willy y de Herman engañaron completamente a Iceman. Iceman detendrá por nosotros al doctor Willy y sus robots. Sí, amigo. Buen plan. Espero que funcione. No voy a dejarlo en manos de la suerte. Me aseguraré de que funcione. Buen trabajo, Iceman. Tengo una bonificación para ti por haber destruido a Mega Man. Yo tengo una bonificación para ti por pensar que te puedes deshacer de mí. ¿Qué? ¡Robots de hielo, ataquen! ¡Ah, Iceman se volvió loco. Me encargaré de él. ¡Convertir en hielo picado! Siempre disfruté la escultura en hielo. Así que pensabas poder congelarme para siempre, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ahora soy yo el rey del témpano! ¿Eso es lo que tú crees, Iceman? ¡Venga! Gracias por darme la noticia. ¡Nadie me engaña! ¡Destruyan a Mega Man! Intenta salir de esta ojalá azul. Oh, oh, ¿quieres decir así? Robots de hielo, esto es una contraorden. Atrapen a Iceman. Super congelará a Mega Man Viaje, amigos. Herman, ayúdame. Tiene mi rayo congelador. Los ayudaré a ambos a convertirse en chatarra. ¡Rápido! ¡Qué agradable visita! ¡Esto se encargará de todo! ¡No, no a mí! ¡No! Tranquilízate, Iceman. Aquí tienes este premio. ¡Esto es solo! Pequeña derrota, Mega Man, regresaré por ti. ¿Qué vamos a hacer acerca del glaciar? No, no, no te preocupes por ello. El nitrógeno líquido se, se evapora si sí, sí, sí. no se le mantiene refrigerado. Gracias por su ayuda, ah. chicos. Gracias por detener a Will y sus malvados robots. Sí, cuando necesiten nuestra ayuda, solo llámanos, amigo. Lo haré, amigo. Mega, mega, <risa> right back, messages.